Eh, tenemos una persona de sexo masculino, la cual tomó la decisión de quitarse la vida y vinimos a hacer el levantamiento con las autoridades correspondientes. Que bueno, hasta lo que han manifestado aquí parece que fue por razones pasionales. Para NTN, Ileana Durán.